Se trata, de lo que se trata es que se está trabajando en una reforma no en una reestructuración de la policía la reforma entonces lo que usted plantea lo que, es que se haga una reestructuración y no una reforma es, a la es, es que hay, una, hay hay leyes hay normas hay reglas hay reglamentos inclusive el reglamento disciplinario todo está concebido en la policía y en todas las instituciones todo esto. lo que sucede es que ahí se ha formado una estructura hasta cierto punto delictiva que obedece simple y purillanamente a esa empresa, a ese negocio que se llama la Policía Nacional. Es como el tema de las instituciones, a la, las demás instituciones del Estado. Una obra en obra pública que cuesta 100 millones de pesos, hazme un presupuesto de 300 millones de pesos. Coge 50 para ti, devuelve 150 de los 300 que le están poniendo de más. Enorme es cultura, ya. ¿Y tú crees que eso es por falta de ley? Hay, ¿acaso toda la gente que está preso en, en, cómo se llama ¿Dónde está, a Medina? En en, en en Pulpo, en la anti, En la, casa en la Pulpo. Antipulpo, en el Pulpo y eso. Todos están presos por la violación a la ley de, no, de compras y contrataciones. Pero hay una ley de compras y contrataciones y ellos están presos, o siendo su caso judicializado por violación a esa ley. O sea, valió la ley, tuvo, inter, tuvo eh, efecto el, la, la promulgación, la Pero reforma aquí, a la lo ley. Que yo, lo que yo planteo es que debe de haber un aval para hacer esa reestructuración que usted no, plantea. Okay, entonces plan ok, vamos a olvidarnos de la reforma ya a, a la parte literal, como usted dice, ¿verdad?, de, eh, logística, vamos a, vamos a hacer una reforma estructural, a la estructura de la policía, eh, y que Antigua tiene la responsabilidad, se le asignó mañana que Antigua va a ser el encargado de reestructurar la policía en la República Dominicana ¿Cuál sería el primer paso que daría Antigua para Oye, que, que, que eh, tenga el país una policía acorde con lo que usted plantea? Lo que hay que ver diría Leonel Fernández, es un asunto conceptual okay. Y como no Ahí. todo el mundo sabe conceptualizar en el país nosotros vamos a pedirle permiso al conceptualizador único en el Number país. Number one. Number sí. one. Eh, mira, la reforma es a la norma, la reestructuración es a la estructura, a la conformación al esqueleto, al cuerpo. ¿Mm? La medicina es la literatura, cómo se hace, qué la compone, pero si está allá y aquí yo tengo la enfermedad, yo no me voy a curar, la norma, este país, como la policía, lo que necesita no es más norma, no es reforma. Aquí hay una reforma a la constitución y Danilo intentó reelegirse. Aquí hay una reforma a la constitución que establece que el ministerio independi es independiente, el ministerio público, y era independiente, y lo es, independiente, ¿no? Entonces, la reestructuración de la policía nacional debe comenzar con el nombramiento de un gerente, como decía un amigo tuyo, ex alcalde un gerente. Un ah, gerente. ¿Lo invitó usted? <risa> <risa> no no tiene eh, el nombre, no, sí. eh, Pero no de esa gerencia, yo quiero. Un gerente. De lo que hay en los bancos, de lo que hay en las instituciones. Aquí hay un empresario que lo único que tiene para ser funcionario del gobierno es que es empresario, ministro de, de, de, de, de la presidencia. Busquemos un gerente, una gente único, con capacidad. Que que con capacidad. ¿Qué que empresario? Dame el conocimiento de él en asunto de política, de, de, de política pública ¿Cuáles han sido sus aportes desde el al sector partido. público al país? ¿Cuál es su participación patriótica en defensa de los pobres, de los chiquitos, ¿Qué, qué, lo que menos puede? No existe aquí? Es antiguo. Bueno, yo no sé Pero lo que te estoy diciendo es que hay una persona ahí que está haciendo un trabajo Porque no, lo, no estoy denigrando, estoy diciendo que está mal Lo que indica que puede ser el director de la... Cambió la policía cuando esa misma institución... Esa misma persona propuso una reforma a la Policía Nacional que le cambió el nombre de jefe por director. Víctor. Eso fue una reforma a la policía. Eso fue una reforma a la policía que llevó de jefe a director el, el, el nombre. El nombre. ¿Mm? Solo letra. Y llevó, planteó, impuso, como dice la ley... Que o sea, el la, ministro en de, ese oye, momento la, lo único para, para lo que se reformó eso fue para cambiar el nombre bueno, al hizo, el jefe. De imaginémonos ilusión. que se hicieron muchísimas cosas en teoría, pero lo único que cambió fue Entonces, igual, el nombre. Igual que en vez de va a ser ahora. Igual que en vez de secretario de Estado, ministro. Ministro, oye. hay un cambio. O sea, la quién te digo, dos ministros quisiera mencionar, ponte un ministro de, de, de, del gobierno de Leonel, que el ministro de Agricultura de Leonel que es de aquí de La Vega. ¿Cuál fue la diferencia con el ministro de Agricultura de, de, de, de Danilo? Y se cambió. ¿Y cuál, fue el el y, el secretario. ¿Y cuál fue el secretario sí. de Estado de Agricultura de Balaguer que quemó eh, eh, las la oficinas de agricultura? Que la quemó por un problema que había de una malversación de un recurso. Y le pegó fuego a lo, a, al archivo de la, de, la, de, la, de la agricultura cuando era secretario de Estado. ¿Y cuál fue la diferencia con el ministro de Agricultura de Leonel cuando le cambiaron el nombre? O sea, es lo que estoy planteando. Un, una persona una cabeza que sea un civil, un gerente, una persona con capacidad, con preparación, con, con conocimiento y capacidad y disposición para manejar el tema de recursos humanos y de estructura, un ingeniero eh, industrial que lo que saben es que saben hacer procesos, entonces eso puede traer como consecuencia que tengamos una policía que defienda a la sociedad, que se involucre con la sociedad, con los ciudadanos, que se identifique con los ciudadanos en defensa de la seguridad o en garantía de la seguridad del Entonces, ciudadano, entendido, una policía es, es, es, oye, que se parte, crea esa parte dentro de los conversatorios que se han dado y esas reformas que usted dice que, que, que se han hecho para, para nada pues, y muestra de eso es que se le cambió el nombre de, de, de, de, de jefe de la policía por es director, director. Se, eso se ha planteado que el, que el director de la policía no sea un policía no, porque la reforma lo que va a hacer es a, eh, reformar la teoría que hay para operar la policía y esa policía, Víctor pero antiguo ministro mismo, ¿En qué función tiene entonces el ministro de Interior y Policía? Que la ley, la ley y la constitución establecen que ese es el, ese es el, el, el coordinador es el superior eh, como el superior administrativo. administrativo, no administrativo, el superior jerárquico de la policía. Pero es hasta esa anterior reforma cuando se, se cambia el nombre de jefe por, por <ríe> director. director cuando el ministro de, de, de, de, de, interior de interior y de policía. policía no tenía ninguna actividad ninguna intervención en las acciones del jefe de la policía y esa gran reforma llevó a, a, a, a decirle al, mini, al ministro de la, de la de interior a decirle al ministro interior que él era el jefe jerárquico el superior general. Pero en la práctica eso no se policía. Ve, porque, bueno, sí, No, pero eso, ahora se reúnen, sí, antes pues, no se reunían. Además, se ve esa, esa, esa actividad, esa acción. Sí, ese de del ministerio. Pero, pero el jefe de la policía, el, el, el, el jefe. Bueno, señores, el ministro, el ministro de Interior y Policía tiene 12 meses, 13 meses, trabajando directamente en el, en el tema de la seguridad ciudadana y en esa gestión del ministro de, de, de Interior y Policía preparado, trabajando, dedicado eh, esfuerzo, sacrificio por garantizar seguridad ciudadana y en el proceso de organización mataron un coronel eso, de señor. la policía mataron la arquitecta Ayer la pareja de pastores de... la pareja de pastores pero, ¿qué eh... te quiere decir? espérate sí. no, pero yo creo que usted no responda a esta que viene dime, ahora, porque no, no no está bien porque lo que yo quiero decir, perfecto no, eh, hemos sido ahora cuestionadores de todo esto que se, que se está intentando hacer Ahora, lo que yo quiero que también nosotros aquí planteemos, Antigua, es soluciones a esa situación, que fue lo que yo le, le, le preguntaba ahorita. Las solu soluciones. soluciones la, te, te porque dicho. decía nuestro querido eh, eh, hermano Antonio Vargas, ya fallecido, que nosotros los dominicanos siempre damos muy dados a cuestionar y a criticar, por al planteamiento de soluciones eh, somos muy pocos. Entonces, yo creo que ese no es nuestro sí, caso. Entonces, Ahora vamos a, a plantear yo te, las te soluciones. Dicho. La, el nombramiento de una persona que no sea un policía. Que no eso se ha barajado civil, en múltiples ocasiones. Pero no se toma la decisión sí, y, la, y la reforma no está enfocada sí. ahí. Eh, sí. Revisión de la estructuración. ¿Por qué usted dice Antigua que la reforma no está enfocada ahí? De porque que ahorita... no, porque si te das cuenta, ya el informe que hay preliminar, lo que habla es de capacitación de la policía. Sí. Ah, pues ha, no, habla no, de aumento de aumentos No sabía, de, no sabía que había un informe preliminar sí, sí, sí, de los 18. Sí, sí. Ok. Hay un informe que está en manos del, de, de, del presidente de la República y el ministro de Interior y Policía, preparado por, por Finus Finjus, y Afinjus no. A la comisión le dieron un, el, el decreto establece un año y ayer escuchaba al presidente de esa comisión decir que ya eh, que ellos pretenden para noviembre prácticamente eh, dejar sin efecto ese, ese nombramiento de un año que le dieron porque ya hicieron el trabajo. Ok. Eh, un director que sea... Que sea un civil, civil. Que no sea un que no sea, policía. Que no sea un policía. Sí. Revisar la estructura de funcional operativa de la Policía Nacional. ¿Qué significa eso? Que el, el general que trasladen aquí no ande con un equipo de recaudadores para, para, para, para él. Para su beneficio. Para o sea, su beneficio. Que venga con Dos. su equipo de recaudadores personales, que llegue, ¿verdad? Sí, sí. sí. Que, y es así. Es así. El general que llega aquí, llega con un equipo. Se van siete y llegan siete. Él y sus seis. Él y sus cinco. Eso no debe ser porque usted lo trasladaron, usted, general, usted lo trasladaron de la romana para acá. No quiere decir que usted tiene que llevarse siete gente que usted tenía en la romana. No, déjame. ¿Se da siempre así antiguo, César, sí. Siempre. Históricamente y hasta ayer. Si hoy nombran un general en San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte, en la región noreste, ese general viene con sus cinco testigos. Con sus séquito. Con su, con su doce apóstoles. Antigua, una bueno. solución que se ha propuesto en los medios y que quería preguntarle, y que desde ayer estoy viendo en las redes sociales y demás medios, es la disolución, mientras tanto, del organismo Policía Nacional y enviar a las calles a los militares, a las Fuerzas Armadas. Es decir, que haya presencia militar en las calles y no policial. ¿Cómo? ¿Qué opinión merece usted y cómo valora usted esto? No, que eso es tan descabellado como querer proponer a Candelier por pues, jefe de la policía. Porque por entender que es el, el director de la policía el problema. ¿Es mejor algún, Fermín? Uh -huh. Han planteado to todos los esbirros, todos los que no han... Pero ellos mismos, uh -huh. ellos, uh -huh. en sociedad, ellos mismos, esos jefes de la policía están planteando, ellos eh, eh, eh, postulando en los medios de comunicación... De qué hay que hacer para la policía. Sí. Lo que pasa Pero ti, estuvieron ahí y no hicieron nada. Claro, hasta dos años. Lo que pasa es que yo entiendo que esa, esa, esa, ese planteamiento que se hace de que haya más eh, eh, presencia, eh, militar. presencia militar es un asunto en, en una desesperación del momento producto de la ola de, de violencia que se ha estado registrando. Y no creo que eso sea. Eh, no, eso, eso es, es igual que eso, decir que venga Trujillo. Eso es correctamente. Antigua, gracias, Impresivo. gracias una vez más por compartir con nosotros en este espacio, como cada jueves, en este segmento de política a otro nivel.